Por favor, que grabamos ayer, que el equipo de prensa grabó ayer para que la gente pueda ver más o menos lo, eh, parte del movimiento comercial que hubo y que se está dando en estos momentos en, en, en todo el país. Muy interesante. Y es importante decir que la presencia de DigeSet no está en el mercado municipal porque ese no es el punto donde deben colocarse. DigeSet está colocado, por favor, aquí la, la cámara, por favor. Precisamente en, en, en estos puntos donde, donde hay intercepciones. Tú no vas a ver nunca en esa parte del mercado, eh, trabajando ahí a, a los agentes porque no es necesario, porque es, es una sola vía y no hay intercepciones. Fíjate que aquí hay incluso tres y cuatro agentes, eso es en la calle La Cruz, esquina Castillo, a una, a una esquina. No de Yo no veo por qué, qué necesidad hay de que se concentren en un punto. Eh, lo que pasa es que ahí, por la cuestión de, de las salidas y entradas, de, de, de, del supermercado es uno de los puntos más. Sí, pero con, una, con uno en la esquina creo que es suficiente que dirige el tránsito, pienso es, yo. Sí, mira cómo se pone. Entonces, miren señores, cómo, cómo ha estado parte del comercio eh, en todo el país, pero específicamente en San Francisco de Macorís, donde la gente se vuelve loca estos hay que decirlo. Eh, la, la, sí, no. la cultura es algo fuerte, muy interesante. Eh, la gente, como si se fuera a acabar el mundo. Corriendo de aquí para allá, de allá para acá. Hoy los salones están llenos, la peluquería, hoy hay que hacer largas filas. Hay para... que llegar temprano sí, la gente... y reservar espacio. ¿no? Sí, eso es parte de, de, de la cultura dominicana, de dejar todo para último. La gente hoy todavía va a estar haciendo sus canas tan navideñas, haciendo sus regalos. Hombre su malvete. Sí, y, exactamente. <risa> decirle a la gente. No, no, no sabemos si, si la alcaldía pagó. No sabemos. No le ha pagado el doble sueldo a la... Ah, no, pero... Eso van a rendir. No, pero, no, pero sabía que hacerlo. Eso van a rendir. Eh, sí. Muchas pero veces bueno. la o sea, cosa se deja para último porque arruñando, arruñando de último que lo encuentran. Ahí está el comercio de, del país muy... Pero mi, mi pregunta es, una, una pregunta, eh, tú que trabajas en ayuntamiento y que... Eh, me imagino que ese doble sueldo de diciembre debe estar presupuestado desde, desde que se plantea el Debería, debería. Año, eso no? eso debería de ser así. ¿Y qué pasa? No es así. No, no es así. No. no hay ellos no lo planifican así. Me hay hay. Eso es una improvisación. Sí hay alcaldías por ejemplo la de Salcedo, eh, la de Castillo, la de Villarriba, que ya desde el día 5 le pagaron el, el, el doble sueldo o el sueldo bueno, de navidad el, a el Estado a sus pagó empleados el sí. Eh, hay algunos eh, ayuntamientos que tuvieron que recurrir a un préstamo en el Banco de Reserva, que fue aprobado la semana pasada. Sí, lo vi, y hay que ver si ya lo la fundó. Universidad Autónoma también recurrió a ese préstamo. Correcto, entonces es una pena que dentro de la planificación del ayuntamiento no sí. se eh, se tome en cuenta tener eso en presupuesto y que se le pague temprano a esos eh, trabajadores, que hacen una, una labor muy, pero muy importante.